Pues también las navidades se caracterizan por cosas dulces. Y vamos a hablar de cosas bonitas en este espacio. Aquí no queremos cosas negativas, que ya es bastante negativo cuando ponemos la tele. Ponemos el espacio informativo y de verdad que muchas veces lo hemos comentado con amigos, compañeros, oye, qué bonito sería un programa informativo, pero solamente de cosas positivas, de nada negativo. Hoy sería bonito, ¿verdad? Pero sería también un poquito irreal. <risa> bueno, pues como tenemos que ser re realistas y estar en la realidad, vamos a poner cosas de ahora de la época, tradiciones, cosas nuestras de Navidad. La semana pasada, recordar que pusimos eso producto de Toledo tan rico como el mazapán. Pues esta vez vamos a hacer los pestiños caseros. A ver, adivinar, ¿qué más es esos pestiños? Pues no os digo nada, mejor que lo veáis, unos pestiños caseros deliciosos, de eso que la masa es finita, que se queda por dentro hueco, como si fuera un muñuelo, finita la masa, imaginaros, esa masa finita, por dentro totalmente hueco, que cuando le das el bocado, eso es una delicia, y encima bañado con miel, con miel, esa miel buenísima, además que me trae una amiga, Dalaurí, la una miel auténtica, no esa miel que está con agua y azúcar, no, no, miel ahí de los panales de las abejas, esa miel buenísima ahí, Dalaurí, mi querida amiga, un besito que me trae esa miel tan deliciosa y que endulza, bueno, pues cualquier dulce. Y ahora con lo resfría también viene muy bien, una cucharita de miel. Pero esos pestiños caseros, artesano, artesano, artesano, con buenos productos y bañado con esa mierda aquí de la tierra malagueña, bueno, para chuparse los dedos. Claro que sí, vamos a verlo. Bien, pues en este día de Navidad queremos ofreceros una receta... ...la receta de la abuela, claro que sí... ...pues hoy vamos a, vamos a hacer, vamos a trabajar con los pestiños... ...esa masa de los pestiños tradicional de toda la vida... ...con los ingredientes de toda la vida, naturales, sanos... ...y bueno, pues Elena, aquí, la abuela... ...nos va a decir a ver en, en qué consiste esa receta... ...a ver, ¿en qué consiste la receta de los pestiños? Muy fácil, muchas ganas de trabajar y de hacerlo bien... ...un vaso de aceite, un vaso de vino... Una copita de anís, dos huevos, canela, clavo, matala uva, levadura, por supuesto, naranja, cáscara de naranja y cáscara de limón. Y si quieres adornarlo después de hecho, la miel y un anisitos para que sirva de adorno. Nada más. Bien, pues vamos a pasar a ver esos ingredientes. Los ingredientes necesarios son un kilo aproximado de harina, 100 gramos aproximado de levadura royal unos clavos machacados, anisitos o mata la uva fideos de colores para adornar dos huevos, cáscara de naranja y cáscara de limón un vaso de vino blanco y un vaso de aceite de oliva y un toque de anís, una copita o un vasito pequeño de anis dulce y medio kilo de, de miel para luego bañar los pestiños bien pues ya hemos mostrado lo, todos los ingredientes para hacer estos deliciosos pestiñitos y aquí ya vemos que necesitamos algún lebrillo y se ha puesto pues, una sartén con el aceite y se ha frito lo que es la cáscara de naranja, la cáscara de limón con unos cominitos, no con unos cominitos no, con unos anisitos y ahora vamos a ver eh, cuál es el siguiente proceso. procede a echar la sal, a continuación se quita la cáscara que se ha echado de la naranja y del limón y se echa el aceite sin quitarle los anisitos. Solamente un poquito para destruir la yema de la clave, la levadura que no se nos olvide. El vino lo echamos en el platito de huevo para limpiarlo y aprovechamos el anillo. ¿Eh? Entonces, ya tenemos toda la base. Remarguemos un poquito para que se vaya disminuyendo la levadura. continuación vamos echando la harina la vamos haciendo poquito a poco para que no se nos haga brumo con paciencia es muy importante que no, no, no, no pasarnos con la harina porque la harina es, eh, aproximadamente es un kilo pero en realidad es la calmite que, que la masa cuando ya la estiremos y la hayamos puesto en el rodillo con el rodillo que la masa esté mmm, que, que quede como un poquito correosa, como si fuera chicle ni, ni dura ni blanda como veis ya después hay que trabajar la masa como si hiciéramos pan ya cuando ya se ve que está como veis he hecho un kilo y más aproximadamente es lo que se lleva el kilo se debe dejar reposar como mínimo una hora como mínimo o dos horas o tres como mínimo una hora para que el efecto levadura se supone que ya está la masa bien trabajada cuando ya la ponemos en la mano, que se puede manejar como si fuera chicle, ponemos un poquito de aceite, o le ponemos un poquito de harina para que no se nos pegue. Entonces con un rodillo, en este caso lo voy a hacer con la mano, con un rodillo o una, simplemente una tortita con la mano. Esto está hasta punto. ¿Eh? Entonces la ponéis como queréis de fina. Siempre que vuelves a casa, me en la cocina, me te va Quiero platos finos. Vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me alineas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, el cochifrido, caldereta, migas con chocolate. Yo giré tan bien, agregando morteruelo. La con congreso nos mancalaba y un poquito perejil, Chiquid